Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal En esta ocasión vamos a hacer un video épico Un video épico es una acción cotidiana pero llevada a video de una forma extremadamente artística Esperemos que nos quede bien. Y les guste, por supuesto. Exacto. Esta idea la sacamos de un canal de Aura AuraProt. le voy a dejar el link en la descripción de este video. Por favor suscríbete a mi canal, dame un like y déjame en los comentarios si le gustaría ver más videos como estos. Nos vemos en otra ocasión.